de Macorís y lamentamos la muerte del licenciado Cristian de la Cruz eh, falleció anoche eh, según las informaciones y diagnóstico Médico eh, de un ataque al corazón eh, la verdad es que nosotros estamos en solidaridad ahora con sus familiares le mandamos aquí nuestro, nuestro sentimiento y nuestra solidaridad de ese joven que siempre luchó por ser abogado de tanto sacrificio, no sabía que ese domingo en hora de la noche ya estaba lista su fecha para irse. Ojalá que la Policía Nacional pues dé la información de las investigaciones bien profunda quiénes o cuáles de los agentes eh, malograron la vida de ese abogado. Sus restos están en la funeraria, municipal de San Francisco de Macorís. El colegio de abogados hizo todo el esfuerzo por saber la vida, buscó un helicóptero, se abrone Felicidades también al colegio de abogados de San Francisco de Macorís. Esta huelga pues dejó dos muertos. Ya la policía tiene investigaciones, según informaciones de fuente confiable, tiene dos personas identificadas de quienes eh, también... Eh, pues el domingo de la madrugada Le arrancan la vida a un joven de 28 años De la comunidad de la Yaguiza Esas son las informaciones que tenemos Eso es la, lo lamentable eh, de este caso Es que personas que no están metidas En los movimientos huelgarios Son las víctimas Personas que quizá eh, por su deber y su derecho como ciudadano, que transitan por la calle como ciudadano, son las víctimas, que tienen derecho a estar no de acuerdo con un paro de actividades y tienen que forzosamente guarecerse Entonces no se llama una huelga pacífica o un paro pacífico de actividades económicas. Porque si yo no estoy de acuerdo con un paro de actividades, yo tengo que andar por mi calle, y los que están de acuerdo, que, sea, que esté en su casa, trancado hasta que pase el movimiento. Ahora los que no están de acuerdo tienen derecho a salir y respetarles su derecho. Entonces, ¿cuáles son más terroristas? ¿Los de la huelga o de la policía? ¿Cuáles son más malos de los dos? El pueblo tiene en sus manos la valoración. Un paro de actividades, al terror psicológico encapuchado, al seguimiento, hay heridos, hay atraco, la gente entonces aguarece. La patrulla, la patrulla militar, que yo no estoy de acuerdo con la patrulla militar en las calles. Las policiales sí, por la patrulla militar no estoy de acuerdo, porque aquí no hay guerra. Esa patrulla militar es para, para salvar el país. Un guardia enfrentarse a un civil, eso es terrible. Ahora, los civiles, como son las policías, sí se pueden enfrentar a los civiles porque están entrenados para eso. Pero el militar no está entrenado para enfrentar a civiles. El militar está entrenado para guerra. Para las guerras, no para enfrentar a civiles, sino para enfrentar al enemigo de las patrias. Para eso están formados los militares. Y yo creo que a veces los gobiernos se acceden a veces. Cuando se tiran los guardias a la calle en Estados Unidos, la gente se esconde se porque saben que no va a rezar que va. Un militar no va a rezar a la calle. Un militar cree que la patria está en peligro lo que va a ejecutar. Entonces, esta dos de terror, una patrulla militar policíaca, mire, eso es terrible. Yo pienso que a veces los comandantes del área deben canalizar y pensar porque ellos tienen, la policía tiene una estructura de rápido, tiene a los lincen, tiene a los SWAT, los antiterroristas, o antiterroristas, o antiatraco, como ellos le llaman. Tiene unidades especializadas, no que utilizar los militares. Esa policía tiene una estructura de, de rápido para enfrentar aquello que hay que enfrentarlo en el terreno que sea. Y tiene personas eh, especializadas para enfrentar aquello que alteran el orden público también. No es necesario que tiren los militares a la calle, no, no. La policía tiene, es un organismo que tiene todo un equipo preparado y mandado a capacitarlo fuera del país. Los militares tienen un equipo preparado también que se capacitan fuera del país. Pero la policía está para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, para proteger la vida de los ciudadanos y también para proteger las propiedades privadas. Para eso se le paga un impuesto. Se le da capacitación para que, cómo y de qué forma enfrentar, sin violentar los derechos humanos de cada ciudadano, respetarles su derecho al tránsito, no a tirarle tiro a nadie. Y si ven personas sospechosas, mandarlo a parar, preguntarle por su nombre y su cédula. Y de dónde proviene. Y si la persona es sospechosa, se le interroga. En esos tiempos de paro de actividades, que algunos movimientos lo hacen con buenas intenciones, pero siempre alguien mete un pelo en el zancocho para dañar los movimientos y poner entonces a su dirigente contra el país y la pared contra un pueblo. No sé si ustedes se dieron cuenta, el caso de hermana Mirabal, en un reportaje que hizo Telenor con Vladimir, una señora manifestó que el Elemento Capuchado, más de 10, quería enfrentar la zona alta de Mirabar y los vecinos salieron al frente y lo hicieron correr así de sencillo, lo hicieron correr y que ellos estaban de acuerdo con el paro de actividades, pero no que se altere el orden público de esa manera. Ahora, ¿quiénes dirigen su encapuchado? ¿Quiénes son ellos? Porque ningún dirigente se atreve a denunciarlo. No se atreven a decir los nombres de ellos. ¿Y cuáles son las razones, por no decirlo? ¿O son parte de la estrategia de los movimientos populares? ¿Para administrar un pueblo? ¿Para que un pueblo sea cobarde y no se haga a la calle? ¿Y cuáles son las estrategias? Uno diría, bueno, ¿cuál son las es estrategia? Ese ciudadano de Cristian que en la noche quería ir con su esposa a comprar algo no fue protegido por la Policía Nacional ni por el Ejército Nacional. O no se dieron cuenta en el cambio de, de esa balacera que había ciudadanos que ponían en peligro el riesgo de esos ciudadanos. La vida. No se dieron cuenta de eso y lo primero que hace una patrulla es proteger la vida de los ciudadanos, de los transeúntes de las personas que no están metidas en esos movimientos. Es proteger la vida, no quitar la vida. Entonces, cuando esta gente está patrullando, es mejor uno dice, bueno, ni confío en ellos, ni confío en otros jóvenes que en casa. ¿Y para qué yo pago impuestos? No sé sea, para qué. Entonces, cuando yo veo a los agentes policiales, yo, te, yo les tengo a los policías ahora y no a los tigres. ¿Vean qué cosa? Ahora estamos bien. Mire, si usted va para los fines de semana para la salida de la capital o para la salida de Nagua, para la salida de Tenares o la Villa Tapia, hay agentes policiales parando a los ciudadanos sin una orden de cateo. ¿Y qué es una orden de cateo? Ese juez que ordena al fiscal a través de la fiscalía cuando ha habido un crimen, o un secuestro en la área, entonces se revisan a la persona en la salida y le expliquen al ciudadano por aquí pasó un incidente, estamos investigando, a través de una becateo con un fiscal para revisar a la persona y más nada. Hasta ahí llegó todo. Si un muchacho viene el caso de los dos jóvenes muertos por un agente policial de un policía apellido de ASA que lo confundieron y ejecutan a dos inocentes a dos vidas y por qué no lo interrogaron primero se lo llevaron a la policía si hubo un acontecimiento en el área y por qué ejecutarlo primero cuál es la razón Vamos a agarrar a esos muchachos, vamos a investigarlos. Si son inocentes, entonces vamos a darle para afuera. No, primero el arma, desarmado. Porque esa noche hubo un atraco en que mataron a unos jóvenes, mataron a un guachimán, yo creo. Un guachimán se llevó a dos. Y esa misma noche, un guachimán mató a dos, a uno de esos atracadores. Entonces, yo creo que el sistema policial debe revisarse y la policía debe adecuarse a los nuevos tiempos. Adecuarse al Código Penal, al Penal, adecuarse a la Constitución de este país, porque aquí hablan que se respete la Constitución, pero a veces la policía no respeta la Constitución. No le dice su deber y su derecho al ciudadano. No le dice su deber de decirle al ciudadano, todo lo, que hable su, todo lo que usted hable será en su contra. Tiene derecho a una llamada y derecho a un abogado. Decirle su principio al mismo cuando usted es detenido. Deben decírselo porque ya yo creo que eso está listo ahí. Pero no es martillar, ya eso se acabó. El tiempo de la Guerra Fría, los años 70 y 80, eso ya eso se eliminó ya. Aquí estamos entonces como, ¿verdad?, de, como en el Congo. Estamos como dos tribus que se enfrentaron, que ma se mataron más de 8 millones de personas. Que eran los putus Se enfrentaban a otra tribu en el Congo, donde había un puto que había, había que eliminarlo. Eso no es así. Entonces, hay que pensar bien de que este país está avanzando la democracia, y la democracia tiene un sacrificio, y la democracia tiene un nombre. Y hay que respetar a los ciudadanos que en tiempo huelgario deciden a no participar, y lo, también los que están en la huelga deben respetar a los ciudadanos a transitar libremente por la calle. Uno Quisiera gritar los cuatro vientos. ¿Qué vamos a hacer con Cristian si ya desapareció en la parte espiritual? ¿Quiénes son los responsables de ese joven abogado? ¿Quiénes fueron los verdugos? Y esa patrulla también debían apresarla por no proteger esa vida. Y de investigarlo cada uno de ellos, si tiraron esa noche, a esta hora debían estar todos apresados. Ah, que son de Santo Domingo, no importa que sea. Hay una persona muerta. Ustedes eran responsables de esa zona. El comandante que estaba guiando a la tropa debía estar preso a esta hora. Si hubiera institucionalidad, si la hubiera, e interrogarlo a cada uno de ellos. Ver las investigaciones, ver los videos, ver los alcances, y a esta hora ya la policía tuviera unos datos precisos y concisos. Esas son las hipótesis que uno elabora para tener claro a la ciudadanía porque ya está bueno de que San Francisco de Macorís sus hijos de San Francisco los estemos tirando a la calle por bala que compra el pueblo con sus impuestos por bomba lacrimógena que está a 75 dólares ya estamos cansados de ver agentes policiales malogrando a un pueblo. Ya estamos hartos de eso. Esa policía hay que modernizarla, hay que educarla, hay que orientarla, hay que son su deber y su derecho frente al ciudadano. Mientras no le digan eso, estamos retrocediendo en la democracia. Culpable no es el sistema, nosotros somos los culpables. Porque no es que la policía vamos a secar a 280 francos macorizanos. No, jamás. Macorís es un tiempo heroico que la restauración participó, la independencia tuvo también su bandera de lucha, en las revoluciones en